Eh, muy atinado, pues yo quiero referirme y resaltar eh, el trabajo que están haciendo las autoridades en este nuevo estilo, del, no estilo, sino nuevo horario del toque de queda, porque ahora es a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vimos nosotros en la noche de ayer el trabajo de, la, de, las, de los policías, de las, de las patrullas que andan en la calle, y vieron... Como vimos nosotros, hay un video que está circulando en las redes cómo nuestro ex alcalde, alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, pues fue detenido, verdad, mientras transitaba por las calles de San Francisco de Macorís y bueno, o no lo reconocieron o tal vez no tenía la identificación correcta o, o el, la acreditación, verdad, que le da el permiso para que se pueda, pues, mover. Eh, en, en la ciudad en el momento del toque de queda pues eh, fue detenido, o sea lo detuvieron la, la patrulla y vimos en el video cuando lo detienen que ya al final pues la policía se montan en su vehículo y asumo que se trasladaron hasta el cuartel de la policía. No sabemos qué pasó de ahí para allá pero muestro este video porque ciertamente eh, entiendo que es una actitud eh, responsable por parte de la policía porque muchas veces, independientemente de quién usted sea, si no hay una justificación, y una razón para usted andar eh, en, en la calle ¿verdad? violentando el toque de queda, pues yo entiendo que eh, ahí no hubo vaca sagrada eh, porque todos conocemos, que dar explicaciones? ¿Perdón? Tú que dar explicaciones. Sí, claro, porque yo entiendo que la ley es para todo el mundo. No estamos diciendo que, que nos, nos alegramos de esta situación, pero sí entiendo que la ley hay que cumplirla y no debe ser para uno y para otro. No, independientemente de quien usted sea, hay que atenerse a lo que establece la ley. Así que ahí están viendo el video el señor Alex Díaz, ¿verdad? Ex alcalde y comunicador. Eh, y compañero de aquí de, de, de esta empresa, pues eh, vimos cuando fue detenido con la, por la patrulla que está aquí en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, próximo aquí al, al dealer de nuestro amigo Seo eh, Negrín así es que seguimos con los comentarios de Sergio Antonio Romero Pérez Mira Víctor, es una es una de las cosas que, que siempre hemos eh, pedido y, y, y hemos visto que han pasado varios sucesos eh, y situaciones difíciles ya que a esos sitios se va con estrés, ansiedad, se va con un paciente enfermo, eh, todo el mundo quiere que ser atendido de una manera rápida y al mismo tiempo y muchas situaciones que se dan, muy eh, friccio, muchas fricciones se pueden dar en una sala de urgencia, en una sala de emergencia de, de, de un hospital. Y también eh, condiciones que se dan en las salas, en las salas los internamientos, donde cualquier persona, a cualquier hora de la, del día puede cruzar la, la, esa, esa, ese cerco de seguridad, entrar a lesionar, robar, eh, que se ha visto en muchísimas de las ocasiones en, en, en nuestros hospitales públicos. Y eh, siempre hemos soñado con que el hospital tenga su, su seguridad eh, fija una especie de, de cuartel donde se pueda hasta retener un momento a alguna persona irada aunque no se vaya a someter a la justicia sino por lo menos eh, calmarlo dentro de, de en, en esa en esa en esa situación y evitar eh, la, lo que eh, muchos hospitales hasta le han eh, matado eh, personas en la misma urgencia de un hospital, gente que llegan armado hasta los dientes y, y, y hacen de, el uso de sus de esas de esas armas y, y, y sucumben y hieren y personal, el médico tiene que salir huyendo y dejar el, el, el, el, el paciente que en ese momento no nos importa la de cómo llegó ahí y por qué llegó ahí, si llegó herido es un paciente, si llegó, si le duele un, el, el tórax es un paciente, si le, si tiene fiebre es un paciente. Para nosotros la historia anterior de estar enfermo no nos interesa. A los médicos no le interesa eso. No tienen que preguntarle que si es delincuente, que si estaba preso, que si le dio un tiro a fulano, que si se enfrentó con la policía, que si mató a uno. No, no, no. Al médico no le importa eso. Al médico le importa la, la lesión. Y además él, él en ese momento cambia de nombre y se llama paciente. Se llama paciente y yo soy el médico. Y vemos como las nuevas eh, autoridades del cabar iba es uno de los centros regionales más de mayor afluencia que tiene el país y eh, cambian la seguridad y, el y aumentan las... que mayor tiene fuera de Santo Domingo, fuera de la exactamente, capital. Exactamente, fuera bajista. de la capital. Eh, como eh, inmediatamente las autoridades eh, a, a, se, se, eh, le, le montan un sistema de seguridad... Más eficiente, más grande, cambian todo, refuerzan ese sistema porque saben que eso es necesario para dar un buen servicio y darle seguridad a la, a la población que asiste a un centro de salud buscando ayuda o va a ayudar con el, sus familiares ingresados en ahí. Entonces, yo creo que eh, así como Santiago se lo merece, nosotros como. Ciudadanos de la provincia de Duarte, nos no lo merecemos igual. El hospital San Vicente de Paúl es un hospital desprotegido de, totalmente de seguridad. Ahí no hay seguridad. Ahí en lesiona, la han lesionado estudiantes, han lesionado eh, eh, eh, enfermeras, han lesionado médicos, han lesionado pacientes dentro del mismo recinto. Se le ha perdido dinero, se le ha perdido. Eh, la seguridad Déjame Sergio anexarle algo a eso que tú estás diciendo cuando mencionaste el Cabral ibae y hablaste que lo, el Cabral Ibae debe de ser el hospital más importante el hospital público más importante fuera de la capital porque aquí está el HOMS pero es un, es un, es una, una, un centro eh, privado, el hospital San Vicente de Paul, y Sergio como médico por pues lo sabe más que yo, eh, es un hospital regional universitario desde San Francisco hasta Samaná eh, lo que quiere decir que por la importancia también que reviste dentro del sistema de salud eh, del país, también debe ser tomado en cuenta, así como el cabal va para colocarle un sistema de seguridad también que, que, que proteja ¿verdad? el personal que labora en este, en este centro de salud pública. Yo creo que es interesante eso servir y qué bueno que las autoridades están dando muestras eh, de que esa es la intención de que tienen la voluntad de que eso se haga y vamos a esperar entonces que ahí entre la intención y la voluntad de nuestros representantes para que a, eh, a través de ello el gobierno también o el Estado dominicano pueda eh, la atención en cuanto a la seguridad del Hospital San Vicente del Hospital Regional Universitario San Vicente de paúl y si tú te fijas ya nosotros pronto tendremos un hospital, o sea un hospital ya eh, más grande, con eh, no con un más, verdadero hospital regional exactamente sí. con más nivel de, de, de infra, en cuanto a infraestructura y organización o sea que eh, yo creo que dentro de ese proceso de porque yo lo digo porque se está construyendo ahora sí, vi, porque no, se puede más, hacer nada, inmediatamente nada más, ser serio, la, nada más no va a ser un hospital verdad por la, claro. por, la, por la parte geográfica que abarca como regional, sino también no, no, no. como estructura función, y como como funcionalidad, el concepto, y como sí, estructura sí. de concepto de hospital eh, regional y como concepto de hospital autosustentable entonces, si ya tenemos eso si no me lo ha, si no lo están haciendo aquí por lo que lo que sea, por lo que la explicación que sea que no es, no tiene ningún tipo de explicación o sea, que el hospital esté desprotegido no tiene ninguna, ninguna explicación pero por sea ahora que se está construyendo, hacer la, la estructura física necesaria para que se tenga, porque hay demasiados policías empujando carritos por ahí en supermercado a, a, a queridas, a mujeres de, de oficiales y a esas cosas, que eso no es su función. Ningún hospital, ningún militar es, es, eh, está para, para, para estar en, en, en, esas, en esas cosas, sin embargo vemos como aquí nunca tenemos guerra, señores, ¿Qué guerra ni guerra. ¿Y qué, qué, con quién tenemos amenaza? Y un reguero de militares ahí, nada más comiendo chao, como dicen en la en la guardia. y empujando carritos, y cuidando querida. y cuidando eh, puertas de, de, de negocio de militares, y puertas de negocio de, de, de, de, de gente que, que piden que se le asigne eh, eh, militares. Entonces, no, entonces los. Lo que verdaderamente necesita seguridad, como es el, el, los, lo que asisten a buscar salud y lo que dan la salud, entonces no. Entonces yo, eso es como algo que, que Luis Abinader, que es el que está haciendo los cambios, lo que uno está viendo que se está que es un presidente que como que está caminando por la tierra, o sea, como que está en, el, en, el, en, el, en, el, en las calles, o sea, que hay que no cambie y siga así. ¿eh? Pero eso es una medida, nosotros le pedimos desde aquí, no le pido como médico, le pido como ciudadano. Los hospitales están desprotegidos. En los hospitales, lo máximo que tuve es un señor de edad, cansado, enfermo, con una, una, una, con una, con un pa, con un palo defendiendo una, una institución como es un hospital. Y eso no es un secreto para nadie, es una realidad. Así es. Vamos a esperar que con la voluntad y el interés que han mostrado en, en el poco tiempo que tiene el gobierno que se recién instaló el 16 de agosto, pues de, continúe dando esos pasos firmes, y en ese sentido también lo haga, no solamente aquí en Santiago, San Francisco, sino en todos los hospitales del país, porque la situación de inseguridad de los hospitales públicos no solamente es Santiago ni San Francisco de Macorís, es en el país completo que están totalmente desprotegidos. Así que vamos a esperar que eso se pueda extender, ese plan eh, que ha puesto de manifiesto el gobierno aquí, en el hospital José María Cabral ibae Miren, eh, mi comentario eh, va en la misma línea que hemos hecho en los últimos días y nos estamos dándole seguimiento a lo que son las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios entrantes y salientes. Y ayer la Cámara de Cuenta pues, dijo que va a revisar alrededor de unas 50 declaraciones juradas de funcionarios entrantes y salientes, y lo va a hacer de al azar, de manera que se pueda confirmar y revisar esa declaración jurada, lo que está plasmado en ese documento que los funcionarios han depositado ante la Cámara de Cuentas para que esto, al ser revisado, pues se pueda confirmar verdad la veracidad de la información que han plasmado en ese documento. Además de que la Cámara de Cuentas estará revisando, también se, se auxiliará de la Dirección General de Impuestos Internos, eh, saben ustedes que todo ahí queda plasmado, los bienes, los impuestos que tú pagues, está registrado ahí, de manera que si usted tiene esa suntuosidad en cuanto a bienes, ha declarado en ese documento que usted ha depositado ante la Cámara de Cuentas, se supone también que debe estar al día en impuestos internos, de manera que debe pagar los impuestos por esos eh, bienes que usted posee, además también eh, se auxiliarán de la superintendencia de banco de manera que esos recursos y todos esos bienes que usted tiene que poseer, eh, sobre todo ese, ese, ese dinero, auditado? serán auditados. Entonces, yo creo que eso es una buena acción y una buena, de, una buena decisión de la Cámara de Cuentas, porque realmente ahí es donde debe de estar la transparencia y que todo esto no se quede en bullicio, ni mucha espuma y poco chocolate, porque cuando se nombra Doña Milagro. Eh, en la Comisión de Ética Gubernamental eh, se hace por la, por la honestidad, por la pulcritud de quién es Doña Milagro Rotibó, lo, lo que quiere decir que hay confianza en que esa posición que ostenta Doña Milagro pueda realmente hacer la labor para la que fue creada y para la que está llamada. Además de que la Cámara de Cuentas, y lo decía ayer nuestro compañero Alberto Vázquez, Sergio, él decía que él no espera mucho de la Cámara de Cuentas porque es la misma Cámara de Cuentas que no hizo nada durante el sí. años pasado año pasado. Sea, y es cierto, Alberto ahí tiene razón cuando dice que eso va a ser más de lo mismo mientras no se hagan los cambios que hay que hacer, porque son las mismas gente que están ahí. De manera que ojalá, ojalá y que no sea así, que realmente las autoridades que se recién se instalaron pues puedan eh, inducirlo a que realmente hagan el trabajo que están llamados, hacer, Así que de manera nos identificamos también con esta acción de que van a revisar 50 eh, declaraciones de funcionarios entrantes y salientes al azar para ratificar o confirmar esa información que ellos han plasmado en este documento que la ley le obliga a que tienen que depositar. Y en ese mismo orden, Sergio, recuerda que el presidente Luis Sabinader cuando llegó hace unos 40 días al poder, dijo que los funcionarios que no cumplieran con su declaración jurada iban a ser destituidos o suspendidos. Bueno. Faltan 1, unos 1.700 funcionarios, serio. Unos 1.700 funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes. Así que fue ayer que se cumplió el plazo. Llamen a los contables, rápido. Así que vamos a esperar eh, cuál va a ser la acción, si ciertamente el presidente tomará esa decisión en los próximos días, porque eso fue lo que él prometió. Y eso es parte de la transparencia y la, y la esperanza que él, desde el primer día que asumió el poder, ha, eh, ha permanecido en el ambiente de todos los dominicanos. Vamos a una pausa comercial, Sergio y Mister Eduardo allá en el máster. Y al regreso pues seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre, tratar de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no pierdan contacto con nosotros porque en breve estaremos de regreso con ustedes.